contra la ofensiva patriarcal de los gobiernos conservadores. y gratuito! ¡Fa 40 que Eliminan las subvenciones destinadas a los ayuntamientos para el mantenimiento de los centros municipales de atención a las mujeres. ¡Que tenga el ladrón que está ahí dentro ya! ¡Se aloja ahí dentro de las oficinas bancarias de este país! Desmantelan los institutos de la mujer, utilizando su estructura para promover estereotipos sexistas patriarcales y modelos de familia tradicionales. Sanidad es asesinar. Sanidad es asesinar. Incumplen las leyes de igualdad. En cuanto al uso del lenguaje no exista, y a la obligación de los poderes públicos de integrar la igualdad real de, de mujeres y hombres en todas sus políticas.